palma africana de aceite y palma aceitera. La primera persona occidental en describirla y colectar semillas fue el naturalista francés Michael Adanson. Es una planta perenne que puede vivir más de 100 años, pero bajo cultivo solo se le permite llegar hasta los 25 años, que es cuando alcanza los 12 metros de altura. En estado natural llega a superar los 40 metros. Es una planta propia de la región tropical calurosa, selva húmeda tropical cálida. Crece a altitudes por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, aunque se desarrolla bien en regiones pantanosas. En ocasiones sufre graves enfermedades que la marchita. Sufre la invasión de plantas parásitas, especialmente enredaderas, que logran estrangularla hasta matarla. Sus frutos alimentan a muchas aves, mamíferos, arborícolas, voladores y rastreros, así como gran variedad de entomofauna. Sus troncos y penachos albergan diferentes animales permanente e tra o transitoriamente. El aceite de palma se encuentra en la mayoría de los productos del supermercado, esto lleva a una gran demanda por parte de grandes industrias de todo el mundo que impulsa la destrucción a gran escala de bosques en lugares como el sureste asiático, indonesia y malasia así como África central, Guinea y Nigeria y gran parte de Guatemala. El principal problema es que talan o incluso queman miles de hectáreas de bosque para plantar en su lugar la palma de aceite y así abastecer a todas las empresas interesadas. Al quemar o talar árboles para poder plantar el aceite de palma ha llegado a un grado en que países como Indonesia la prohíban en ciertas partes, pero desgraciadamente es tanta la avaricia que la plantan ilegalmente por medio de un gobierno corrupto o incluso se ha convertido en el nuevo oro verde de Asia. Las causas de la contaminación de la extracción del aceite de palma. El aceite se trae de la porción pulposa de la fruta mediante varios procesos. Se afloja la fruta de los racimos utilizando esterilización de vapor, luego divide las hojas de los racimos vacíos de la fruta. Los residuos que se extrajeron pueden causar molestia y problemas al tratar de desecharlos en cambio otros residuos como cáscara y fibra y otros sólidos se queman como combustible para producir vapor pero la quema de estos causa la contaminación atmosférica. Su desperdicio líquido produce la contaminación de oxígeno bioquímico, sólidos en suspensión, aceite y grasa, nitrógeno y ceniza orgánica. El aceite se emplea en la elaboración de alimentos y en productos cosméticos y de limpieza. Su empleo causa problemas en la salud humana y su producción consecuencias graves al medio ambiente, dado que su cultivo a gran escala recurre a la deforestación, con la consiguiente destrucción de hábitats naturales y la extinción de especies de animales y plantas, incidiendo notablemente en el cambio climático. La controversia en torno a su producción también da pie a conflictos y abusos contra los derechos humanos. La palma es una planta tropical, se hacen muy altas sus frutos, alimentan a muchas aves, mamíferos, voladores y rastreros, la palma dura muchos años que por su altura dificulta la cosecha de su fruto. Para su cultivo debe ser un lugar húmedo y profundo ya que su raíz se extiende. El precultivo de esta planta se extiende a algunas partes de África antes de res se rasuraban con aceite de palma. El uso del aceite es obtenido por cocción de la parte carnosa de planta. Además es de uso cosmético y de farmacia. Los nativos del occidente de África ecuatorial ya estrellan aceite de sus racimos hace 5.000 años. Es originaria del Golfo de Guinea. Fue introducida a Colombia con fines ornamentales en 1932, a la estación agrícola de Palmira, Valle del Cauca. Pero el cultivo solo comenzaría hasta 1945, cuando la multinacional United Fruit Company establece un cultivo en la zona bananera del Magdalena. Pero hasta después de 1950, las políticas de sustitución de importaciones impulsan el cultivo de palma de aceite por todo el país. Tanto la parte canosa externa como la semilla son comestibles crudas. De ambas se extrae aceite. El aceite de palma es obtenido por cocción de la parte canosa después de ser machacada y es un elemento básico en la cocina. Además, ser muy apreciado en cosmética y farmacia. Una incisión en la base de la inflorescencia resuma un líquido llamado vino de palma o tope. Este aceite debido a su alta proporción de grasas saturadas en su composición se le atribuyen propiedades negativas para la salud humana, ya que su consumo prolongado y abundante puede subir la proporción de colesterol LDL en sangre. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.